Muy buenos días, mi nombre es Lizy Cerón, yo soy la líder del semillero Yacam Caín. Quiero hacer la invitación para que ustedes pertenezcan a nuestro semillero en donde ustedes van a poder desarrollar proyectos de investigación, van a aprender cómo hacer esos proyectos y van a tener la posibilidad de capacitarse en, en temas referentes a estructuración de proyectos, árbol de problemas, eh, marco lógico. O sea, aprovechen esta gran oportunidad que ustedes como aprendices SENA tienen para pertenecer a un grupo de investigación, especialmente al semillero YACAM-CAEN.